Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a explicar cómo registrarse en más de una empresa en Neox. En el menú principal de Neox, hacemos clic en Mi cuenta. A la derecha de la pantalla, encontraremos un formulario que dice Registro. Seleccionamos la empresa a incorporar. Ingresamos el Cuit número de cliente y el descuento que nos asignó la empresa el incremento será el porcentaje a aplicar de su ganancia luego de realizar los descuentos así obtendremos el precio final de venta cuando busquemos los productos hacemos clic en registrarse y los datos serán enviados a un servidor para validarse si salió todo bien nos aparecerá un cartel indicándolo una vez aceptado el registro debemos ejecutar el actualizador del catálogo para obtener los productos de la nueva empresa. Gracias, esto fue todo. Cualquier inconveniente no duden en comunicarse con nosotros.